Hola compañeros, soy Zafi Betlujillo Velázquez Estamos en Casa Tapachula en el curso de verano 2013 En la semana Prehistoria en Casa Telmet. Taller de animales prehistóricos Les voy a explicar lo que realizamos con mis compañeros En este momento iniciamos conteo de juguetes electrónicos Ahora iniciamos armando la base de nuestro dinosaurio, cada equipo tiene una computadora donde el manual para armar la base. Se inicia la caracterización de nuestros dinosaurios. Ahora iniciamos a instalar los diferentes sensores. Reclamamos nuestros juguetes electrónicos. Al final hicimos una carrera con los dinosaurios. Bueno amigo llegamos al final de esto. Gracias por ver el video y no se olviden de ingresar en el curso de verano de Castatelmets. Adiós.